Este video se ha vuelto viral en las redes sociales y es que con la inseguridad que vive el país de México, incluido en el servicio de transporte público, se puede llegar a ser víctima por los asaltantes. En este caso, un usuario graba a un asaltante que sube al medio de transporte para delinquir. El asaltante amenaza a los ocupantes del vehículo diciendo que se llevará todas las pertenencias de ellos, tales como billeteras, mochilas, celulares y todo lo que puedan dar y que además no deben verle la cara al delincuente, porque este se enojará. Así es, estas son las palabras claras en el video del mismo delincuente. Cuando se mete la mano a uno de sus bolsillos pareciera que éste fuera a sacar un arma, tal como un cuchillo, pero para la sorpresa de todos, saca una hoja de papel y la abre, para leer lo que parece su guión del asalto. Esto es realmente algo de no creer. Parece que el ladrón es primerizo y ni siquiera sabía con exactitud qué debía decir a sus víctimas. Ante la reacción inesperada del asaltante, una pasajera que estaba frente a él, le dice que ni siquiera sabe lo que debe decir y que mejor se baje y cuando sepa lo que tiene que decir, suba a hacer bien el robo. Entre la pasajera y el ladrón primerizo sostienen una discusión que lleva a otros pasajeros a que se burlen de él, que le digan que hasta lo bajen y lo golpeen. Esta situación es algo que no se ve todos los días, pero este caso fue grabado y demuestra que hasta el más inexperto en robar es criticado por no hacer bien su trabajo. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Mochilas al frente y sin verme a la cara. No quiero perjudicarlos, nada más quiero sus cosas. Porque... Y rápido, porque si no me enojo porque yo soy un asaltante. Amigo, ni siquiera que sabes tu texto. No, pues si quieres vas a tener la práctica y ya luego te subes a otro aporte ya. Amigo, es que soy nuevo, mira. No, pues si somos nosotros, ¿qué? O sea, mínimo si nos vas a asaltar, hazlo ¿as bien. Sí, sí, sí. sí a todo lo que hagas, hazlo bien. Y ni siquiera sabes probar. que sí, sí, primer día. Sí. mi papá lo encerraron apenas tengo yo a sacar adelante a la familia. Ah. Estoy, estoy elevando. Ah, porque entonces aprendetelo. bájelo y enjuérelo. No, y no Bueno, dame, échame la